Sí, sí, me considero parte. Ilustrador, dibujante, artista. Cuando voy a una frontera rara, digo artista, porque siempre caes mejor que si dices si, periodista o estudiante o cualquier otra cosa. ¿no? Artista es como que... Eh. Es un estado de ánimo, es una ilusión, es una cosa en la que confluyen intereses divergentes, sale de dentro, todo se te va la fuerza por la garganta y todos son de sentimientos a, a flor de piel. ¿no? Es muy bonito que sea así, poco práctico, pero eh, bueno, es que es lo que hay ¿no? y creo que estamos así todos, ¿no? que no nos da tiempo todavía a ser cerebrales. Creo que a pesar de decir... ...muchísimas veces que somos un movimiento inclusivo... ...no hemos sido capaces de serlo... ...se ha marginado a mucha gente que estaría cómoda... Eh, ...en un movimiento de oposición al sistema de falsa democracia... ...en la que vivimos... ...y que por lo que sea han ido saliendo... ...por ejemplo, gente que yo veía los primeros días en sol... ...que han ido desapareciendo... ...lectores de la razón entre ellos... ...cristianos entre ellos... Gente que no se identifica, que no está cómodo cómoda en una manifestación con una bandera de la República, ni con una foto del Che Guevara. En esa época tenía insomnio, yo tengo temporadas de insomnio. Entonces, eh, en esa época estaba con insomnio y me bajaba por las noches a sol a ver qué había, ¿no? Y a intentar entender un poco qué hacía aquella gente y qué, y qué, y qué, qué pretendía, o quiénes eran, o no sé. Dije que hay chicha, esto... Claro, nadie sabía la, la, la acampada cuánto tiempo iba a durar. Entonces, claro, yo iba pues, haciendo dibujos y viendo que aquello crecía, crecía y que iba cobrando una, una entidad. ¿no? Y Igual que tú, no, no participé en ninguna comisión ni en ningún nada. Yo no tenía ninguna relación personal con absolutamente ninguna de las personas que estaban allí. ¿no? Hay grupos de interés enfrentados entre ellos, hay pandillas, pero eh, muchas veces no se percibe claramente quiénes son parte de esas pandillas, porque bueno parece que hay una idea generalizada de vamos a llevarnos bien, vamos a no pelear entre nosotros. Entonces me pareció importante eh, documentar eso y darlo a conocer. ¿no? Y bueno, le dio una cierta difusión. Hubo picos de muchísimas visitas en el blog. Lo peor ha sido la... Que yo ahora ya no puedo mirar a la policía como la miraba hace un año. Lo siento mucho y me apena decirlo porque a mí me gusta. O sea, yo creo que la policía y el ejército son necesarios. Y claro, yo eso antes pues nunca me había topado con esa realidad. Ahora ya te van diciendo, sí hombre, tú es que eres tonto, porque esto es lo mismo que pasaba hace cinco años. Pues sí, señores, yo era tonto. Pues nada, yo creo que perderemos. Eh, la guerra esta ¿no? si esto es una guerra yo creo que perderemos perderemos eh... sí, creo que eh, sí, merece la pena luchar aun sabiendo que a la larga eh, triunfa el mal y triunfa el capital y estamos ahora muchísimo peor que el 15 de mayo del año pasado ¿no? Pues yo tengo el pálpito de que el 15 de mayo del 2013 estaremos mucho peor que el 15 de mayo del 2012. No, habré dicho alguna tontada y ahora no sé, no, tendría que ver la cinta y decir, no, esto vamos a borrarlo. No, no, no.